Buenas tardes, de nuevo. Son las 8 menos 5. Va a dar comienzo de la ronda de semifinal. La partida de individual aquí en la pista de la tele, de nuestra televisión Petanca Singular TV. Buenas tardes, Mario, señor Vasconte. Enhorabuena, vaya palizón que nos estás pegando, ya vas 2-0. ¿eh? Y vamos a ver, porque no soy un poco nuevo en esto, ¿qué pasará ahora si se empata? ¿Tiene alguna partida más valor? ¿La de individual, la de tripletas? ¿O es un 2-2? No, no, no, en principio también puntúa, también... en principio también puntúa pues, los puntos que hemos hecho, a los puntos, los puntos. Ya. entonces yo creo que... Empatando, si eh, ganáis, aunque aunque, dicho... aunque perdiésemos las dos partidas, hecho un funny, la... sí, ¿no? sí, porque hemos hecho un fani, haciendo seis puntos en cada Bien, pues, partida perdiendo, partida. yo creo que pasábamos Venga, la a la final. Que vamos a, Venga, pues, y a través de la Vamos a ver. ¡Enhorabuena en por ahora, por el momento, en eh! De honor masculina. masculina que Bien, va a pues, a las dos selecciones, la selección de Cataluña y la selección de Valencia. Les paso a presentar la Federación en la selección de la Federación Catalana compuesta por sus jugadores José José Luis Guad Sergi Rodríguez y Francisco Javier Flores Bueno, vemos que están haciendo la presentación en la pista de Liga Sport el equipo catalán, Cambra, Marte, Josico Sergi Flores Marisiana, Les paso a presentar Manuel Iginio Romero Francisco Jiménez Salva Vidal y David Salgado Bien, ni por... Y por nuestro equipo local, Manuel Romero, Francisco Jiménez, Salveta y David Salgado. Salgado. Ahí tenemos bueno, imágenes, como bien nos lo ha explicado el, suerte, el seleccionador Mario, lo, lo tenemos bastante mal. La de la jornada, lo tenemos bastante mal, pues la partida anterior hicieron un 13-0, más un 9-10, quiere decir que en caso de empate eh, se suman los puntos, es decir que Cataluña va más 14, arriba. Vamos a ver si al menos somos capaces de empatar a dos y, y a ver qué pasa, a ver qué suerte nos depara. Bien, por el equipo de Cataluña juega Oscar Cantón y por parte de Alicante juega Ramón Asensi. Es una partida de dos tiradores. Habitualmente cada uno en su equipo suele jugar de tiro Y esperamos pues una partida pues, de arrimar una bola y de mucho tiro Vamos a ver Un poquito de, de espectáculo En esta última partida Sale Oscar. Volo a 8 metros y poco levanta la bolita cuesta abajo muy bien le cae muy bien la bolicha y nada no le deja otra opción a ramón más que, que lanzar vamos ramón vamos a empezar bien salta la bola la primera que lanza Venga, aún nos queda otra oportunidad para anular la mano. ¡Ah, oh, qué pena! La bola impacta al lado. Ha ido al golpe, pero un poquito torcida. Y esta última pues la va a jugar a punto, la levanta. Y bien, pues... Mal vale, empezamos. Vamos a ver, Oscar. Lo más lógico es que arrime, ya que la bola de Ramón se ha quedado a la izquierda aproximadamente un metro, muy escorada. No le molesta nada. Y así lo hace Oscar, lo hace fácil. Busca el limpito, le da un poquito de fuerza y, y dos puntos en su mano sin peligro de nada, va a jugar la tercera bola, juega igual al limpio, le pica bien y 3-0 para la Federación Catalana. Oscar lanza el bolo, igual, jugando a una distancia cómoda de 8 metros. El bolo amarillo no, no se ve bien. Vamos a ver si si tuviesen otro bolo. Díselo, díselo a Mario, dile, oye Mario, tenéis otro bolo, a ver si se ve, que no se ve bien en la tele. sale oscar hacia arriba levanta la bola bien le han dado 30 centímetros a ver ramón vamos hay que hay que lanzar esa bola hay que recuperar la otra mano muy bien ramón muy bien ha hecho un carro Ya ver, Oscar. Bueno, parece ser que se ve ahora un poquito más el bolo, está en la sombra. Se está poniendo aquí el sol por la montaña. Tarde espectacular la que nos está haciendo aquí en Guardamar del Segura. Y bien, la segunda bola que ha jugado Oscar la ha levantado, se le ha matado en el pique. Y bien, pues. Vamos a ver qué, qué nos hace en esta tercera bola. Bola arriba el pique se le ha tirado, cuando ha tocado el suelo la bola se ha ido hacia la derecha teóricamente a Ramón no le molesta nada para entrar Ramón hay que decir a su favor que levanta muy bien la bolita y ahí la tenemos bien, bien Dos, vamos Ramón, hay que ponerla que tenemos ahí el empate. No hay que perdonar. Y luego los puntos nos hacen falta. Bien, la levanta, esta creo que no va a llegar. Efectivamente, muy retenida, muy alta, pero se queda, se queda en el pique la bola. Dos, tres, segunda mano. ...bolo hacia abajo... ...el terror de los jugadores... ...donde las bolas no caen... ...no caen nada bien... ...yo creo que Ramón... ...jugará la bola... ...jugará la bola bien alta... ...efectivamente que hemos dicho, bola al cielo, una palmerita bien retenida y ese romón, así es como juega las bolas. <risa> También tiene una planicie buena de tierra delante del bolo, lo que le facilita que la bolita caiga dulce, va a buscar al tiro, buen tirador, que ha hecho un poquito corto, pero impacta con la bola. Recordar que Oscar Cantón, creo que en los últimos cuatro o cinco años, ha hecho dos veces campeón de España de tripletas. Jugador duro, que siempre está ahí. Acostumbrado a jugar buenas partidas. Ahí en Cataluña. Igual levanta la bola también al cielo. Buscando la tierra que hay delante del bolo y gana un buen punto. Ha puesto una buena bola. Vamos Ramón, que queda te quedan dos, dos por una. Vamos a ver si la cazamos, pegándola ya sería bueno. Si viene con regalo mejor. Uas. Pega la bola adelante y, y le, desvía el, le desvía la trayectoria de la bola. ...creo que va a volver a tirarla... Pues ...si la pega puede hacer hasta caro ...y en el peor de los casos... ...pues si la saca pues... ...Oscar haría solamente un punto... ...efectivamente lo que he dicho... Pues, ...tira un tiro a la moya ...es un tirador que tira fuerte... ...siempre buscando el hierro... ...y muy bien, muy bien... ...ha hecho un caro trasero... ...y ahora vamos a ver Oscar... ...si juega la bola igual... ...a la tierra delante del bolo... ...dos puntos... ...para Valencia... ...por el momento... ...Oscar, bola arriba, bien retenida... ...cuando ha caído... ...ha corrido un poquito más de la cuenta y... ...pensamos que un punto para Valencia... ...empate 3. Ha sido una pena esa segunda bola que ha tirado Ramón, porque la habrá visto rota. Tira el bolo, se le queda un poquito corto, no le, no le ha gustado, pues porque le da posibilidad a buscar de salir al ataque. Y vamos a ver. A ver Ramón igual sigue igual bola para arriba muy buena bola y Oscar al ataque lanza la bola de adelante y la mueve pero bueno, la ha dejado punto que estaba a 10, pues ahora está a 40. Se lamenta, mira su seleccionador, no puede ser, pego la bola bien, la veo de carón. <ríe> la bola no sale. Tópicos de cuando tiras una bola y te pasa esto. Bien, se dispone a rimar. Bola para arriba. Muy bien, lo gana. Lo gana a la derecha. El tiro es limpio. Ramón la mira bien. Vamos, Ramón. Bien, Ramón, bien. Con la fuerza que tira, bola que toca, bola que va fuera. Dos puntos en el suelo, bola por bola. Un punto ahora ya duro de ganar. Aquí vemos la repetición. Un bonito carro. Y Oscar pues, deberá intentar o jugar a bolo o jugar al carro que le acaba de hacer del Ramón. Lo normal es que juega a intentar condenar la bola. Vamos a ver. Bien, se ha quedado la bola adelante. Tenemos solamente un punto. La bola de Oscar corta. Corta la primera bola que, que lanzó Oscar. Y Ramón va al ataque. Tira por uno más. Vamos, Romón, a por ella. Bien, muy bien, tira hierro, le da de lado, la bola sale limpia, no hemos tenido ningún rechace, dos puntitos más, 5 a 3, quinta mano, 33 minutos por jugar... Y vuelve a repetir, Ramón, eh, tira el bolo, se ha quedado unos 7 metros. Vamos a ver si juega conservador o sigue con su ritmo de, de bola para arriba. Efectivamente, bola muy retenida para arriba. Muy bien, buena bola. Buena bola. La bola... ...defendible a tiro... ...y Oscar, pues... ...vamos a ver... ...probablemente opte por lanzar... ...efectivamente... No, ...no... quiere complicaciones... ...muy bien, muy bien... ...ha hecho un caro casi seco... ...ahí... ...creo que estaba cabreado de la otra mano que le dio y no la sacó... ...y, y muy bien... Muy bien el tiro Va Ramón Va a tirar también Ahí Ramón la ha saltado Dos bolas por una Solo una bola en pista que es la bola de, de Oscar Del equipo de la Federación Catalana Vamos a ver Ramón Se decide arrimar ...bola arriba muy retenida... ...y se queda muerta en el pique. Vamos a ver Óscar... ...porque opta... ...pienso que... ...que arrimará. Efectivamente, nada... ...ay, ay, ay, esa bola... ...la ha jugado pasada. Y ahora tira... Le da, la, le da casqué y le da el punto a la Federación Valenciana. No sé, creo que ha sido un tiro de, de la, como decimos, la bola de la impotencia, porque se le ha escapado de la mano, se le ha ido casi dos metros detrás y del cabreo ha tirado, no se lo ha pensado mucho. Lo cierto es que la tiró bien a hierro, pero pasada le dio de casque y le dio y le dio al punto a Ramón. Pone que se me apaga, ¿eh? ¿Dónde? No veo. Ah, detrás. Bien. Bueno, Ramón había salido con una buena bola. Oscar tira, saca la bola de Ramón en el terreno de juego. La bola de Oscar está detrás, dos metros, pero gana, lo que le da la chance de poder seguir tirando. Juega Ramón, pica mal la bola y se sale de la pista. Terrible. Terrible, ha jugado la bola bien para obligar a, a Oscar a tirar, a poner un buen punto. Con la mala suerte que, que no ha picado bien y se ha salido, vuelve a jugar la bola arriba otra vez. Y este viaje pues la ha puesto prácticamente como la primera que jugó. Se lamenta. Vamos, vamos a ver Óscar. Muy bien, tira, hace carón. Tiene dos puntos en el suelo. Aquí vemos la repetición. La bola impacta bien. Gran tirador. Y ahora normal. Juega fuera del bola a un lado. Y tres puntos más para Cataluña. Empate seis. y ha lanzado el bolo, siguen jugando una distancia cortita al mismo sitio, al centro, donde está delante la planicie, donde se pueden levantar bien las bolas. Vamos a ver si es así. Efectivamente, bola al cielo, enroscada, y muy bien, muy bien. Vamos, Ramón, hay que cazar esa bolita. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, Ramón. Pega la bola, aunque se ha quedado en el fondo de la pista, pero es buena. Es, es un puntito, lo que le da chance para seguir tirando. Mientras sigamos tirando y haciendo plaza, pues vamos sumando, es bueno. Oscar igual, juega la bola igual. No tiene ninguna presión, la bola de Ramón está al fondo. La levanta cómoda, la ha puesto detrás. Es un tiro, como decimos, a veces un poquito feo. Está detrás de, de una secuencia de piedras. Vamos a ver, Ramón. Bien, bien. Bien. Dos pegadas, dos palés, dos puntitos para la Federación Valenciana. Ahora Oscar está mirando a ver, quizás de jugar una bola detrás o apoyarse o jugarle al bolo. Lo que debe hacer es jugar al bolo. Bueno, no sabemos si ha sido un poco de táctica. Ha jugado la bola más bien corta, quizás por si la roza que no, que no salga. Que obliga a Ramón a tirarle bien debe de impactar bien, vamos a ver, bien Ramón, bien, Jaro espectacular, bola a la Moya, vamos, tres puntitos más, 9-6, como dijimos al principio, partida de tiradores de espectáculo, Aquí vemos en esa repetición cómo se agacha. Bonito carrón. Y bolo para arriba. Otra vez se lamenta que se le queda a unos 7 metros y medio. mirar qué imagen más bonita que nos ha puesto aquí nuestro realizador, José. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Ramón para arriba, bola al cielo, como siempre, bolita adelante, muy bien, a 20, y como viene siendo la tónica habitual, Óscar al tiro otra vez. Tira Óscar, roza la bola, la... le da de lado, pero no lo suficiente. Y un puntito más que tenemos en el suelo por, la, por el momento. Ahora me imagino que casi donde la ponga Ramón va a tirar. Muy bien, Óscar le ha puesto una bola adelante, recta al recta bolo. la bien limpia vamos Ramón ¡Oh! salta la bola Ramón tira con muchas ganas es un tirador de hierro puro ahora quizás tenemos la misma de antes una bola Oscar de jugar a punto, a ver si lo gana, de tirar y hacerle caro, pues no... Creo que iba a rimar. Álvaro, el compañero, le dice quizás que tire. Vamos a ver, decide tirar. Yo no estaba muy convencido. La bola la ha salido muy rasa, muy corta, fallo, y Oscar pues, le ha dado la oportunidad de tirar por dos y con opción de, de hacer paleo, caro, y hacer tres, pues solo tenemos una bola en pista. Vamos a ver, a Oscar. muy bien, impacta la bola, están las dos lejanas. Yo creo que, que ha hecho tres. Una partida. Ya llevamos varias manos de tres puntos. Es lógico, son tiradores. No. Se lo ven hecho a tirar. Ahora el bolo parece que ya están jugando un poquito más largo. Oscar, se agacha, bola alta, bien, sale lateral, bola, bola detrás, a metro y medio como mínimo, vamos a ver Ramón, Ramón al cielo y Bolón, Bolón detrás del bolo. Nos vemos hablando con Álvaro, está cabreado de la mano anterior, porque excepto la primera mano que hizo dos hoyos, no, no había vuelto a fallar doble, y ha venido ahora, la mano más clara. Lanza a Óscar, y muy bien, impacta, pega la bola, ha librado el bolo, tiene dos, pero dos bolas... Dos bolas traseras, hay mucho espacio para ganarlo, pero Ramón sigue igual a lo mismo, a lo suyo. Bola al cielo y ahora lo gana muy bien delante del bolo. buscar va a volver a tirar, como es obvio. No... que igual Tirará buscando un carolito, vamos a ver... ...muy bien, muy bien, acaba de pegar la bola a hierro... ...muy bien tirada... ...y Ramón pues a lo suyo... ...para arriba... ...ay, ay, ay, que ha picado mal... ...que ha picado mal... ...y le ha dado dos puntos... ...dos puntos a Cataluña... ...dos o tres, tres puntos a Cataluña tres puntos, se salió fuera la bola Madre mía Cataluña se pone delante de 9-6 que íbamos y los, vinieron los dos errores de Ramón y Oscar nos ha cazado dos manos a tres puntos de 9-6 nos encontramos ahora con un 12-9 pero esto no quiere decir nada porque estos jugadores son capaces ahora de de devolverse la mano juega Oscar, la bola fácil muy bien buscando un limpio bola fácil puesta arriba sin complicaciones y ahora los problemas de Ramón vamos Ramón bolo a 9 metros casi vámonos por allá ...falla Ramón por el lateral... ...vuelve a lanzar... ...lanza corto... ...falla... ...y... ...muy bien, pues esto... ...ha terminado, buena remontada de... de Oscar en las tres últimas manos, haciendo siete puntos... ...y, y ganando la partida... ...y ganando también el... Ganando la, elimina la eliminatoria contra, contra Valencia, pues, pues llevaban 2-0 y con esta 3-0. Hola, Oscar. Venga, unas palabritas de aquí. Vaya remontada que has hecho, ¿eh? En Indurain, en el, en el Turmalet. Bueno, es un turno muy largo y los jugadores son muy buenos y nunca hay que dar una partida por vencida. Ya. Ramón es un gran jugador y si fuese yo a rebel ganando, él también jugaría... Ya. Para poder ganar, porque es un gran jugador, no tiene que ver que vayamos ganando No, cinco, ya lo, cero, sé, lo estaba comentando, que soy si una partida de tiradores, sí. en la mala suerte Ramón de fallar doble, iba sí. y, y adelante 9-6, te podía haber cazado. Bota mal la bola, es lo que pasa. Y pasó, ahora para abajo, por pues mala suerte, las dos primeras han ido bien ahora. y nada. Sí, mira ahora. Pero, pero, bien, pues nada, enhorabuena, nos has, Muchas gracias, ¿eh? nos has eliminado 3-0. Bueno, Venga, y suerte bueno. para mañana. Perdón, bien, Ramón, Ramón, bien jugado. no gracias había que luchar mucho porque ya 2-0 sí, y el tanteo a favor también de Cataluña muy, muy cuesta arriba muy cuesta arriba enhorabuena Mario venga hasta mañana. Mañana, mañana mañana a ver si continuáis en la racha Muchísimas gracias. Sí, se necesitaba ya un milagro ya, bueno lo sí, hemos intentado no lo hemos dado por vencido... ya lo sé he hablado con Mario y me ha dicho que prácticamente haciendo seis puntos, seis ya, puntos ya ya no, no los ya podíais ya, pillar ya estaba complicado bueno no bueno, pasa nada venga de, hemos hecho buen fin de semana y, ...y no pasa nada... ...venga Ramón, Venga, gracias, hasta luego... ...bueno pues ahí está... ...ahí está... ...esa semifinal, esa partida que ya ha terminado...